Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, nuevo presidente de Argentina se compromete a pagar deuda con el FMI y reducir la pobreza. A continuación ampliaremos, no se lo pierda, tiroteo en New Jersey o en Jersey City. Dice por aquí, deja al menos seis personas muertas y varios agentes heridos, caramba. A continuación también, no se lo pierda. En el ámbito internacional, educación estudiará posibles sanciones para la ADP si detiene la docencia el 13 de diciembre, como lo ha estado manifestando. Hijo de Toño Leña, vinculado a César, el abusador, acepta la extradición hacia los Estados Unidos. Educación, aclara todo lo referente a un video que estuvo circulando en el día de ayer donde se decía que una estudiante le había dado una bofetada a una maestra. Aclararemos a continuación también. Miren, señores, la directora regional de Educación critica que la ADP ha estado llevando estos paros y por concluir la docencia antes de lo establecido. María Santo amplía. ¿Cree usted que las docencias... ¿Deben determinar el 13 como dice la ADP o el 20 como lo establece el Ministerio de Educación? Vendedores ambulantes denuncian a la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Les prohíbe comercializar sus mercancías en el Parque Duarte. Alcalde responde a denuncia de vendedores ambulantes aquí en San Francisco de Macorís. En otro orden, el alcalde dice no se permitirá la venta de puerco asado. En la remodelación de la, bueno, en la Avenida Libertad, en el Área Verde, ahí está. Hombre denuncia, comerciante lo mandó a presar sin ningún tipo de justificación. Bueno, caramba. Denuncian mal estado de calle en la Comunidad de La Amarga. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Señores, el nuevo presidente de Argentina se compromete a pagar la deuda con el FMI y a reducir la pobreza. Así que Alberto Fernández, que asumió ayer el compromiso de reducir la pobreza de su país y a pagar la deuda del FMI, Fondo Monetario Internacional, una vez que haya, que haya crecimiento económico en su país. Así que vamos a ver entonces, señor director, las declaraciones del de nuevo mandatario en Argentina. Miren cómo se celebra por allá. ¡Wow! La llegada del de nuevo mandatario. Es todo un espectáculo, ¿eh? Mírenlo ahí. Al asumir el poder. Otra manera de celebrarlo por allá. ¿Mm? Diferente aquí a República Dominicana. Cuando, bueno, todos conocemos el protocolo, cómo se realiza. Pero ahí está como es entonces en Argentina. ¡Veamos! Los que hoy le están pasando mal, los que se quedaron sin trabajo, los que cayeron en el pozo de la pobreza, los chicos que no pueden ir a un colegio, ¡no teman! Ellos serán los únicos privilegiados en la Argentina que hoy dirigen para quienes fueron objeto de persecución, de quienes se nos buscó que literalmente desapareciéramos como seres humanos casi, a través de la humillación y de la persecución. señores, ahí está, así que al momento, dejemos las imágenes, señor director, cuando en el día de ayer Alberto Fernández asume el poder en Argentina, hay muchas expectativas con lo que pueda suceder en este país y su nuevo presidente. Miren, un policía murió y otros tres resultaron heridos en un intenso tiroteo eh, reportado en eh, Jersey, Jersey City, en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos donde se movilizaron decenas de agentes policiales y de otras agencias federales para atender la situación. las autoridades de Nueva Jersey o New Jersey confirmaron que en el tiroteo en un supermercado de New Jersey murieron seis personas, un policía y cinco ciudadanos, entre lo que estarían los dos agresores que se habían refugiado en la tienda de comestibles durante al menos una hora sonaron los intercambios de disparo en la comunidad eh, de Grange, cerca de New York, en una situación que llevó al cierre de una decena de escuelas, calles y eh, desalojar negocios en esas localidades. Impactante esto, ¿eh? Así que el incidente comenzó poco después del mediodía, cuando un policía resultó herido en el hombro por dos hombres, en un incidente todavía confuso, si bien se descarta de que sea un asunto vinculado con terrorismo, según medios locales que informaron. Ahí está, impactante esto caramba. Miren, recordarles a todos y a todas que Óptica Máxima Visión es la óptica número uno. Porque es la óptica de su preferencia, con las mejores monturas y lentes de todas las marcas. Óptica Máxima Visión, aquí en San Francisco de Macorís, visítenos. En la calle Castillo, casi esquina de la cruz, frente al porvenir, óptica máxima visión, lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio, óptica máxima visión. Y el consorcio de bancas número uno de toda la provincia es Banca Chago, porque pagamos al instante sus jugadas de la Lotería Nacional. Usted se saca la, tri la tripleta millonaria y el super palé, ah, y no calentamos su dinero, claro, usted se sacó inmediatamente pase a buscar sus cheles. Banca Chago es el consorcio número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de Bancas Chago. Marino Zapete dice, acusación en su contra es una persecución política. El día de hoy recuerden ustedes que hay una demanda interpuesta por el Procurador General de la República contra Marino Zapete de difamación e injuria. El periodista se hizo acompañar hoy de una gran multitud, ¿eh? Mírenlo ahí. Vamos a escuchar un poco de los pronunciamientos de Marino Zapete. Adelante. No voy a calificar absolutamente, ya mi abogada dijo lo que tenía que decir. Ahora, yo sí le quiero decir, es en la persona de Marino Zapete que está... Esta demanda, pero no por Marino Zapete. Es que algunas veces cuando un gobierno o un grupo de políticos eh, sienten que lo tienen todo, que ellos tienen la impunidad total, porque ustedes vieron lo que le hicieron a la magistrada Miriam Germán. Ustedes vieron lo que hicieron con el caso de Odebrecht. Sacaron a quienes ellos querían y pusieron a quienes querían y hacían han hecho. Y entonces en una sociedad así, donde un periodista presenta unos documentos y el procurador o el ministerio público al que yo le pago, lejos de decir, déjeme ver esos documentos, a ver qué valor tienen, a ver si realmente el estado dominicano, el pueblo dominicano ha perdido algo, si esos documentos son reales. No, lo que hace es que va corriendo donde el dueño del canal para que me eche. Y no se conforma con eso, sino que va donde mis empleadores, que nada tienen que ver con periodismo, para presionar también. Entonces, cuando las bocinas dicen, ah, bueno, pero eh, ellos están haciendo lo correcto, que no se quejen, porque si él dijo, ah, lo que vaya y lo pruebe, si las bocinas lo que quieren hacer que la gente piense que no tiene ningún valor en una sociedad democrática que el procurador pueda mandar a cerrar programas de gente que le incomoda. Que no tiene ningún valor en una sociedad democrática que el Ministerio Público, en vez de cumplir con su deber, lo que haga sea imputar a, a los periodistas. Que no tiene ningún valor que el Ministerio Público, el jefe del Ministerio Público en persona, vaya donde los empleadores de un periodista que no quiere ser bocina a tratar de perjudicarlo. No, ahí están los planteamientos de Marino Zapete. Siempre hemos dicho y valorado, ¿verdad?, eh, como periodista, lo que siempre ha sido Marino Zapete. No es la primera vez que esto ocurre con él. Vamos a darle seguimiento en lo adelante a lo que pueda suceder. Y el país, sobre todo, la clase periodística está atenta a lo que pueda eh, pasar en este proceso con el colega periodista Marino Zapete, que no calla. Y dice lo que tiene que decir. Y si lo dice Marino, como él siempre lo ha dicho, ¿eh? hay cosas que, que son ciertas. Miren. Educación estudiará las posibles sanciones a la ADP si detiene la docencia como lo ha expresado el día 13. Recuerden ustedes que hay ahí una, una disputa entre la ADP y el Ministerio de Educación. Los ADPistas han expresado que como forma de protesta... El semestre se acaba el día 13, ¿Eh? el semestre se va el día 13, entonces, o sea, o sea, pasado mañana, entonces, y educación dice que no, que según el calendario escolar, lo establecido es que debe de concluir el día 20, ay mi madre, enfrentamientos fuertes, veamos. Esto es bastante preocupante, es prácticamente un crimen, es inaceptable que se le pretenda quitar una semana de docencia. Que no pueden hacer actividad en contra de la educación, que bastante. Se ha forjado tanto el presidente Medina como el ministro de educación para que haya una educación sana y limpia. Algunas de las reivindicaciones... ...al juicio, al tacto, en las decisiones, a pensar en los más necesitados y en el progreso de nuestra nación que está en la base, en nuestros estudiantes. Ya está bueno ed educación y ADP. Este es un caso que deben resolverlo porque históricamente se va repitiendo año, tras años. Bueno, ahí está ah, algunas posiciones, ¿verdad?, encontradas en torno a esta situación... Miren, ayer se hizo viral un video donde mostraba una pelea entre dos personas que se suponía que eran dos estudiantes. Esto circuló en las redes, muchas personas hablando, porque se decía que una estudiante fue que bofeteó, que le dio una galleta, como se dice en lenguaje popular, a una maestra. Mírenlo ahí, esto bochornoso, caramba, ¿eh? Terrible. Pero en el día, en la noche de ayer, eh. El vocero del Ministerio de Educación, Diego Pesqueira, aclaró de que el pleito aconteció entre dos estudiantes. Esto fue en Santo Domingo, señores. ¿Eh? Mírenlo ahí. L se decía que la joven que o la mujer que está vestida con una camisa de cuadro era la maestra. No, la maestra es quien tiene la venda color blanco en, el, en la cabeza. Mírela ahí y trata de desapartarla a ambas. Vamos a escuchar un poco de lo ambiental, de lo acontecido. Adelante. señores, ahí están las declaraciones, lo audioambiental, ¿verdad?, sobre... Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo, mírenlo ahí, terrible y lamentable esto. Nos vamos al corte, bueno, vámonos al corte comercial, y al regreso tendremos dos invitados muy especiales de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, quienes vienen a ofrecernos interés, información de gran interés, no le cambia el regreso, más de la fuerza informativa. Sobre todo, Juan María García Perla, bienvenidos a su programa. Estoy es de ustedes ya. Yo no tengo que presentarlo, Juan María ni Perla. La sí. Cámara del Comercio, ¿qué tenemos? Eh, muy buenas tardes, eh, Vladi, pueblo de San Francisco de Macorís y zonas aledañas. Gracias. Por permitirnos estar aquí en esta oportunidad, estamos de parte de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte para anunciarles las actividades que tenemos programadas. Por motivo de Navidad, ¿verdad? O la época y todo lo que tienen en lo adelante. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Gracias, Vladi. Siempre nos no acepta tu espacio. Usted. Muy bien visto. Ya. Eh, nada, como decía Perla Pérez, nuestra secretaria de la Cámara de Comercio eh, Nosotros tenemos una gran actividad, eh, la fiesta de fin de año de la Cámara de Comercio Wow, que bien Que será realizada el próximo domingo en el Club El Mayorista a partir de las 3 de la tarde eh, Tenemos dos agrupaciones artísticas, tenemos al Prodigio Wow Y tenemos también al grupo Aris, Aris Santana y su grupo un grupo típico que toca de todo lo que la gente baila, merengue, bachata. O sea, es una fiesta totalmente interesante porque es una fiesta que va enfocada a lo que es el sector laboral del empresariado de la región nordeste. Muy bien. Ya tenemos una, una gran cantidad de empresas que van con sus empleados. Y algo interesante, Vlad, y a los amigos eh, que nos ven en esta oportunidad, eh, es bueno que los empleados motiven a sus empleadores para que lo lleven Hacer la fiesta de fin de año en el Club Mayorista el próximo domingo. Concepto muy importante: tenemos rifa de motores para los empleados. Bien. Además de rifa de los motores, también tenemos eh, grandiosas cantidades de canasta navideña. Además, también tenemos electrodoméstico, lógicamente eh, bajo patrocinio de molvería Tony, va a la, la promoción. Vale, sí, eh, Hernández, empresa, Sánchez, verdad que han... Hernández Sánchez Comercial. Eh, y hay muchas empresas que están apoyando esta actividad porque apoyar a la empresaria estamos apoyando a lo que es el sector laboral que es el que da el servicio muy día bien. a día con su gente así que les invitamos eh, tenemos la tarifa muy cómoda eh, tenemos tarifa a 500 pesos sin buffet y con buffet a 800 pesos muy bien o sea que es un por persona tal, por persona por persona a qué hora inicia entonces la actividad Arrancamos a partir de las 3 de la tarde en el Club Mayorista. Eh, pueden llamar a la Cámara de Comercio al 809-588-1213 para que reserven su participación y le informen a, a la secretaria y a la directora ejecutiva la cantidad de personas que van a asistir. O sea, es abierta, ¿verdad? O sea, para todo el que quiera puede asistir con esa colaboración. Sí, sí, es abierta. Pueden ir... Eh, Todas las personas que deseen. Y de hecho, queremos mucha gente eh, allá en el Club El Mayorista el próximo domingo. 500 el... pesos eh, sin el bufé. Sin bufé. ¿Cómo fue? 800 pesos. 800 pesos. O sea, usted puede celebrar su fiesta de fin de año. Ah, pero muy bien. De su familia, de sus empleados Se va a economizar dos orquestas. Ahí que están tenemos. las dos orquestas ya. Se va a economizar las dos orquestas, el espacio. Eh, las comunidades que tenemos en el Club Mayorista entonces, el club mayoritario... habrá venta de bebida ya verdad claro ya sí, muy muy importante el asunto de la bebida a precios muy asequibles muy bien totalmente muy bien. económicos bueno ¿sí? interesantísimo entonces algo más que quieran agregar Juan? a precios de colmado a precios de colmado, ¿no? Pues super, en fi en fiestas. Súper interesante, porque o sea, siempre cuando vamos a esas fiestas... Pican. pican claro que sí. Pican. Así dan, mismo es. Le dan duro. Caramba. Entonces, algo más finalmente que agregar, Juan Perla. Nada, reiteramos aquí, como siempre, el empresariado que siempre nos ha apoyado, eh, que lleven a sus empleados el, el domingo. Eh, lo quisimos hacer el domingo porque es un pasatarde, viper eh, la noche, o sea, que ya a las 9, a las 10, ya su empleado va a estar en su casa... Eh, tranquilo para comenzar el lunes la faena del día a día. Así que llamen a la cámara al 588-1213 para que reserven su espacio y participen y apoyen a la fiesta de fin de año organizada por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Duarte. Muchísimas gracias, Gracias, Perla. reiteramos la invitación y lo esperamos a usted también por allá con por su claro. personal. Pues claro, eso de orden. Muchísimas qué gracias. Bueno, qué, bueno, qué bueno. Buenas tardes. Gracias a ustedes, gracias Perla, gracias Juan María. Así que todo a disfrutar de este fiestón el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde en el Club Mayorista de la Cámara de Comercio. Qué bien. Miren. La directora regional de educación critica que la ADP pretende concluir la docencia el día 13 y no el 20 como lo establece el ministerio. Escuchemos entonces a Mariel Santos. ¡Adelante! La educación ha sido muy clara cuando se le han hecho las preguntas correspondientes a esta situación tanto abusiva. Entendemos que ya es eh, extremadamente ya algo que nosotros debemos de rechazar como sociedad, no solamente porque estemos trabajando un equipo dentro del ministerio, sino que toda la sociedad, la representación de las familias deben de rechazar lo que está sucediendo. En esta semana anunciando, anunciaron una serie de actividades que también requieren suspensión de docencia en tres días de cinco. Y en la próxima semana ya se encuentran en festividades navideñas cuando el calendario escolar establece que es al día 20 que deben de estar dando docencia en todos los centros educativos del país. Entonces nos encontramos con una realidad y es que nunca reponen el tiempo perdido y nunca se recuperan los contenidos que se han dejado de dar, por lo que nosotros sentimos, no tanto como servidoras públicas, sino también como miembro de una sociedad, indignación por esta decisión, pues estamos afectando directamente a nuestros estudiantes. Entendemos el derecho de la lucha, que es constitucional, pero también el derecho a la, a la, a la educación lo es. Y nunca se puede justificar... El violentar un derecho para justificar otro, por lo que nuestros estudiantes son los afectados, las familias y todos los protocolos que se realizan, incluyendo también que en la mayoría de los casos hay una violación a la ordenanza 01-2014 con relación a la política general de jornada escolar extendida, el cual nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, si se aplican como es, dice las instrucciones que están en la normativa, no hay tiempo que perder y si hay un tiempo completo que agotar en esta jornada escolar extendida, por lo que nosotros rechazamos, condenamos de que no se dé la docencia y que no se cumpla el calendario escolar como está establecido hasta el día 20. Y hacemos un llamado especial a las familias. Esta situación afecta directamente a nuestros hijos, por lo que es de ustedes. El deber, entendemos esto, de, de exigirnos a nosotros, tanto al MINER como a los grupos de interés, que en este caso es la ADP, exigirnos a nosotros que se le dé una educación, la educación de calidad que se merecen sus hijos. Y las suspensiones de docencia ya están llegando a un límite de que por cualquier situación no hay docencia. Y también hay un desacato a la autoridad. Con relación al llamado que se hace del cumplimiento al calendario escolar, que no, solo, no es un asunto de un invento, es una planificación que ha hecho el Consejo Nacional de Educación y que dice que es hasta ese día que nosotros debemos de estar dando docencia. Por lo que sentimos que es una situación lamentable y que nosotros vemos que ha ido incrementando de manera que van pasando el tiempo, los meses y la, última de la única decisión y la salida más inmediata que tiene es suspender docencia, por cualquier motivo. Ahora son por las festividades navideñas, pero en el día a día se van suspendiendo docencia por cualquier motivo. Por lo que nosotros le pedimos a los directores de centro que se empoderen de su rol, de sus funciones, para que ellos puedan hacer la convocatoria y especialmente las familias que se presenten a los centros educativos con sus hijos de mano y que sean los profesores que estén ausentes, no ustedes ni sus hijos. Hacemos un llamado especial porque nos duele que la educación vaya en el camino en el que estamos, pero para esto se requiere, para producir un cambio de calidad en los aprendizajes, se requiere que todos los actores nos involucremos para nosotros poder ofertar, una educación de calidad, si uno falla, y un componente tan importante como lo es la familia, créanme que se nos va a hacer más difícil avanzar. Bueno, señores, situación difícil ¿eh? en el ámbito educativo en los actuales momentos, y sobre todo esa disputa entre el Ministerio de Educación y la ADP, y los más perjudicados, los estudiantes. A propósito de esto, de este dime y direte, de que el Ministerio de Educación establece de que la docencia debe de concluir, de que las clases deben de terminar el día 20 de este mes, y la ADP dice que no, que será pasado mañana el día 13. ¿Qué opinan algunos ciudadanos? ¿Cree usted que las docencias deben de terminar el día 13, como dice la ADP, o deben de concluir el día 20, como lo establece el Ministerio de Educación? ¿Qué dicen los ciudadanos? Veamos. Bueno, para mí sería el día 20 que termine, hoy pues regla. Para mí fuera bueno que terminara el 13, para que los niños en su descanso y cosas, para que entren con energía positiva a su escuela. El día 20, que el, el reglamento es el día 20, para cumplir las reglas del educativo. Que terminen el 13 ya. ¿El 13? Sí. ¿Por qué? Porque sí, para que descansen los muchachos. ¿Y ¿Usted qué? Yo no brego con eso. ¿No? El día 20 supuestamente puede ser que lo, que lo terminen. Para que o se aparece el tiempo, a través del tiempo que va, vaya haciéndose. Bueno, porque así tienen ellos más oportunidades para estudiar. piensa así? porque sí, porque así tienen más más, día de, más vacaciones, te sabes, como la vaina. El día 20. ¿Por qué? Porque hay más trayecto para los niños aprender más. Porque se lo cortan el tiempo, se lo están cortando. Cuando tenga que terminar, pero el 20 sería mejor. Más prudente. Para mí el 20 sería más prudente. ¿Por qué? Porque, o sea, las fiesta empiezan el 24, por ejemplo. Pero es, hay, hay mucho tiempo. O sea, puede uno tomar el tiempo para estudiar también. No, el 13 ya está más que bueno, ya. Claro, sí. Sí, ya está bueno para que descanse un poco. Bueno, yo pienso que el día, mientras más tiempo se le da a los niños, ahora en tiempo de Navidad más bueno es para Entonces, los niños. O sea, que debe de terminar el día 20. El día 20, sí. Yo opinara que fuera como el día 20 por ahí, porque 20. hay que aprovecharse. ¿Para aprovechar el mundo. Claro, claro. Ya muchachos están medio atrasados este año. Escolar. Bueno, ahí está, posiciones encontradas. Muchos piensan que sí, que debe de concluir. El día 13 para que los estudiantes tengan más descanso, más vacaciones y otros dicen que no, que se debe de completar el calendario y que debe de ser el día 20. Señores, vendedores ambulantes denuncian que la alcaldía de esta ciudad les prohíbe comercializar sus mercancías en el Parque Duarte que le han impedido vender. Vamos a ver estos vendedores encabezados por Eliezer Espinal, quien es el vocero de ellos. ¿Qué dice? ¡Adelante! Nosotros somos, pertenecemos a la comisión de vendedores ambulantes. Lo que vendemos es juegos y luces. Okay. Sí, globos, cositas para los niños. ¿Qué fue lo que ha pasado con ustedes? Explícame. Bueno, nosotros ya tenemos un tiempo. Yo tengo más de 7, 8 años trabajando en el parque, vendiendo lucecitos, vendiendo juegos, tú sabes, nunca se me había eh, impedido, como se nos está impidiendo ahora, porque lo que pasó fue el domingo que nos llevaron, nos arrestaron, nos tiraron los linces como si uno fuera delincuente, nos apresaron, nos posaron, la mamá mía que operada la tiran al suelo. Sí, una mujer operada. El caso, nos llevan al hospital, nos llevan a. nos, nos detuvieron y después está bien nos soltaron el señor síndico al día llamó y nos soltaron está bien se le agradece lo que queremos hablar con él que por lo menos nos dé un permiso que no, sea, que no se nos atropelle porque ¿Por nosotros quién está prohibiendo a ustedes vender su mercancía en el parque y en la... el, el, el, se, el el señor síndico el señor síndico él nos... entonces queremos hablar con él a ver a ver si por lo menos se civiliza y, no, y nos ayude a, con un permiso a que podamos Vender, porque en realidad somos padres de familia. De ahí es de ahí que vivimos, de ahí que nos sustentamos. Bueno, señores, ahí está. ¿Y qué dice el alcalde de San Francisco de Macorís sobre esa denuncia de esos vendedores? ¿El por qué se le ha prohibido a ellos? ¿De dónde son ellos? ¿Qué dice Alex Díaz? Veamos. De la capital vinieron, oíme, ya tenían, ya además de ellos, eh, una gente vendiéndote empanadas, otra gente con, con, con un tanque de gas, un negocio de empanada. empanadas, eh, maní, ¿cómo se llama esto? Lo, lo, lo maíz. ¿Verdad? Y algodón ya compuesto, arrabalizando. ¿Tú te imaginas el Parque Duarte tipo mercado anterior cuando yo llegué? Eso no es posible. Yo Esa fotografía no podemos repetirla en el Parque Central. Porque ni los negocios que tienen eh, pues empleados van a fracasar. Y la higiene, que con, tenemos que tener una brigada constante porque el parque se está llenando a una manera que la familia está llegando y nosotros tenemos que cuidar la higiene tenemos que cuidar la formalidad ¿verdad? y no pueden venir de la capital personas a vender acá y de Santiago y a llevarnos el dinerito de la gente que tiene negocio empleado de aquí de San Francisco yo estoy en contra de esas situaciones cuando se presentan porque hay los negocios que, que, que están por aquí por el parque, no tienen derecho a vivir hay que venirle a montarle una fritura para el que tenga un restaurante que tiene baño porque también van a usar los baños, Una queja que tenemos del comercio y van a destruir también, y entonces van a quebrar mañana, y los empleados, ¿qué van a hacer? Atracar los ciudadanos. Entonces nosotros estamos claros con eso, que yo pienso que las cosas deben de hacerse en orden, totalmente en orden, y que no vengan de otro pueblo a servirse de una ciudad, que está poniendo orden diferente a otras ciudades. nos al corte comercial y al regreso más noticias! En esta, su fuerza informativa, sobre todo... Gracias por continuar con nosotros. Miren, se acerca una fecha de mucho movimiento, de mucha comercialización, de mucho dinamismo, de alegría de compartir la Navidad. Nochebuena previo a esto, 24 de este mes de diciembre. La Avenida Libertad se convierte en un espacio a todo lo largo de la avenida donde se instalan vendedores de puerco asado, lechón asado, cerdo asado. ¿Mm? Puerco asado, como usted le quiera llamar. Y el alcalde ha aclarado, ha dicho que esta zona que ha sido remozada en, en la Avenida Libertad y que anteriormente era utilizada para vender carne de puerco asado o lechón asado, no se va a permitir que se venda en esta ocasión. Incluso hay un área ya está verde, se han instalado algunos regaderos, eh, las palmas que están ahí, mírela ahí, dice el alcalde que esta zona... Va a estar en este momento sin ser utilizada. Claro, no es que se va a impedir la venta de porco asado en, esa, en la Avenida Libertad, pero en esa zona, en, la, en los espacios que ha sido remozado, no va. Vamos a dejar que sea el que aclare la situación. Veamos. La gente sabe que es espacio para la recreación. Y la gente sabe que eso no es posible. Nosotros no podemos dañar la inversión. Sin embargo, le, la tradición de los porcos asados es algo que, que es comprensiva y, y es hasta bonita. Lo único que. Tienen que venir donde nosotros, porque nosotros somos la alcaldía que administra la ciudad para nosotros eh, ponerle la colocación. No creo que haya inconveniente en esto. Ellos nos entendieron el otro año. ¿Aún en la parte que ha sido remozada? En la parte remozada no va a poderse, no va a poderse. Pero hay, hay, hay espacio en la ciudad y la gente comprende, la, la gente está comprendiendo. Ese tipo de negocio que es un día... ...y es una tradición, nosotros lo, lo, lo vamos a permitir... ...siempre y cuando vengan aquí, siempre vienen... ...y, y, y cogen su, se, su orden, verdad eh, su permiso... ...lo que no queremos es que aquel que no venga donde nosotros eh, pueda estar... ...le invitamos a que quienes tienen por tradición vender su puerco... ...ganarse su comida, que es muy bueno, que a la gente le gusta, ¿verdad? ...que reitero, es una tradición, pero que en orden, todo en orden se puede... Y donde esté prohibido, vamos a decir, no, mire, vamos a buscar un puesto aquí, como hemos hecho con, con, con algunas personas. Aquí lo que no tenemos, lo que no podemos tener es negocio permanente en las áreas públicas. Aclarada la situación, no es que no se va a permitir, se va a permitir, pero hay espacio suficiente, ¿verdad?, donde sí se pueden instalar esos vendedores, pero ahí no, no va a la venta en este año. Miren, un hombre denuncia que un comerciante lo mandó a apresar sin ningún tipo de justificación en Aguayo. Así que vamos a escuchar al señor Miguel Ángel Acosta, denunciante, brevemente, cuando fue apresado, conducido en el cuartel. Adelante. En mi caso, yo mi casa, yo de trabajar. Y entonces Luis, el hijo me metió preso sin hacerle nada, porque yo me no lo he hecho nada a él. ¿Cómo sin hacer nada? Sí, sin hacerle nada, porque cada uno de ellos está hablando con él, le doy un tipo de la fratería que le debo unos cheles y voy a hablar con él. Si ya está los cheles, ya estamos sacando el los de bolsillo de los cheles, pero que ya no tengo nada. ¿Quién no te sac lo sacó de los bolsillos? ¿Quién? presaron <risa> <m reference> sin ningún tipo de justificación, que fue un comerciante que al parecer. Puso una denuncia contra él, pero que él dice que no sabe por qué ocurrió esto. Denuncia mal estado de calles en la comunidad de La Amarga. Intransitables por allá. Los moradores ya están cansados. Dice que no aguantan más. Esto es en la comunidad de La Amarga, perteneciente a San Francisco de Macorís. Veamos. <música> Esperamos en Dios que resuelvan ese problema pronto de, de la calle, cuestión de la calle, porque estamos desesperados, ¿verdad? Ya nosotros necesitamos fall Cuando llueve un tremendo lodo y cuando no está lloviendo un tremendo polvazo que las casas todas son llenas, llena de polvo la casa. Según el signo que tiene proyectos proyecto de, de reparar y apartar, no sé decirte cuándo, pero esa es la, pro, la, proposición, la proposición que tiene. Imagínate, para cargar lo que, los productos y cosas, es un poco difícil se pone bien difícil de transitarlo también. camino que hace varios tiempos que estamos en la espera de que nos reconstruyan el, la comunidad, la calle, ¿entiendes? Porque está en bastante deterioro. Entonces, creemos que ya está bueno y si el está haciendo un, un gran esfuerzo porque el gobierno le donne lo necesario. Entendemos que ya está bueno. Ya la comunidad lo que tiene es, como dice el cuento, de tirarse a la calle y hacerle huelga. Al gobierno diríamos, porque lo, nosotros los comunitarios contamos con que el gobierno es quien nos soluciona los problemas, creo yo. Bueno, ahí está. Vamos a ver finalmente, señor director, lo que ocurrió en el día de hoy a propósito de las protestas que ha estado realizando la ADP. La en Naranjo Dulce, una vez más, continuaron con las manifestaciones en el día de hoy. Otro piquete en Naranjo Dulce. Adelante. Estamos aquí reunidos hoy para que el ministerio, la regional, sepa que estamos en pie de lucha y no nos vamos a cansar porque nuestro centro educativo necesita una pronta intervención ya que en el liceo eh, imparten docencia dos centros, la escuela y el liceo, donde hay niños de cinco años reunidos con adolescentes ya mayores que ellos también eh, la, la jornada de, de educación extendida no está habilitada. Eh, queremos recordar que en esta lucha se han unido los diferentes centros educativos, tantos de eh, Naranjo Dulce Arriba, Naranjo Dulce Abajo, eh, la Escuela Los Cocos y todos los centros eh, aledaños de esta zona. Recalcando que los la, el año escolar, eh, siguiente, el próximo semestre, que inicia en enero, eh, si no se nos pone eh, asunto a nuestras propuestas, la docencia no iniciará. Bueno, ahí está otra demanda más. No hay tiempo para más.